¿Qué es la fuente? En donde estés cómodo, cierra tus ojos, respira profundamente, suelta todo el cuerpo, vamos a realizar un viaje hacia tu interior, Vamos a sentir a Dios. Amor universal, energía divina, divinidad, gran espíritu, ser superior, universo infinito, centro, fuente divina. No importa cómo tú lo llames. Lo importante es sentir amor. Amor por todo y todos los seres, incluido tú mismo. Siéntete relajado, con tu mente quieta, en calma entra a tu silencio interior, visualízate como una esfera de luz, como una esfera de paz, visualízate en tu alma, en tu corazón, eres un alma, entre todas las almas que habitan en este universo infinito. En este estado de conciencia de que eres paz, ve más allá del mundo del cuerpo, de la materia, y camina hacia la luz de tu interior. Respira profundo. Poco a poco, ve hacia adentro de ti, hacia casa, hacia tu ser, a ese lugar donde está tu alma, y siente, comprende que este es el lugar del ser superior, de Dios, de la luz de la vida. Comprende que eres uno con Él, Él vive en ti y tú vives en Él. Cada vez te vas acercando más a esa fuente de luz y aquí te sabes perfecto, irrepetible. Eres único tal como el ser superior te creó. Estás hecho a su imagen y semejanza. Dios es amor, paz, luz, abundancia. Dios es llamado la luz eterna la Luz Divina, el Gran Espíritu. Es energía y nosotros somos parte de esa energía divina. Él está más allá de todo nombre y en este instante siente esta experiencia en Él y de su infinito amor. Entre más te acercas a la luz de tu hogar, de tu casa, Comprendes que esta luz es Dios, es la fuente, el nombre que tú le quieras dar. Solo Él tiene el poder de lograr el perdón en ti y liberarte de las ataduras que tú te has creído. La fuente libera todo sentimiento de culpa, miedo, odio, deseos de venganza, ira, resentimiento y juicios que has creado durante tanto tiempo es tu elección el estar dispuesto a sentir amor por todo y todos los seres incluido tú mismo este ser es puro permanece constantemente junto a ti él es constantemente verdadero él sabe todo de ti Dios es la fuente de la verdad, estás en Él, y si estás en Él no conoces tristeza, enfermedad, sufrimiento, escasez, culpa, no hay conflicto alguno, ni contigo ni con otro ser. Al ser verdadero experimentas libertad, abundancia, gozo, amor, paz, luz sigues acercándote más a la luz de tu interior. Te das cuenta que tú también quieres ser libre, porque en ese estado de libertad entiendes que la verdad es pureza, es estar en el estado natural de tu ser. Dios, la fuente, nunca es violento. Él no causa sufrimiento. Él te recuerda que el amor es la vida, porque la fuente, el ser supremo es amor, es amor incondicional, es tu esencia original. Ahora que te estás acercando más a tu luz, aquí comienzas a experimentar el verdadero significado de la verdad, del amor, de la paz. Este amor que te acepta cual eres, el ser supremo te ama porque te acepta, y esta aceptación te sana en este momento abre tu corazón y empieza a confiar estás en amor la fuente suprema es ahora un amor que perdona un amor que da porque te permite ser quien eres Dios es amor que no interfiere en tus decisiones Él te da el espacio para que experimentes Aquí, en silencio, en esta meditación con el ser del amor, observa cómo te llenas de su rayo de amor, cómo absorbes toda esta luz. Siente y comienza a creer en ti. Recibe la fortaleza para remembrar lo que sí eres. La luz divina te da luz. Te sientes lo que sí eres. Eres espíritu, energía divina. Respira profundamente. Siente gozo, estás en el centro de la luz y te hace sentir confiado en la certeza de que todo está bien. Su luz te penetra suavemente, te da paz, te sientes en armonía con el universo y tu ser. Dios es estar en armonía contigo mismo y con los demás. No hay conflictos, no hay sufrimiento. Sientes lo que sí eres, amor, paz. Estando en esta luz, siente a tu alma, sienta tu espíritu. Deja todo en manos de Dios. En humildad, déjate guiar en amor y comprensión por la unidad divina. No tienes la necesidad de probar nada, ni sentirte encima de nadie. Todos somos igualmente dignos del amor de Dios. Siéntete ligero al soltar todas estas ataduras. Ahora, en esta unión con la vida, recuerda que tu hogar está dentro de ti y especialmente recuerda a Dios del amor, de la verdad, de la paz, de la pureza. Aquel que te puede guiar suavemente hacia el camino de la verdad, hacia ti mismo. En este silencio, en esta calma, comienza a despertar, a ver la luz que siempre ha estado dentro de ti. Abre tus ojos suavemente, respira y siéntete acompañado de la fuente, Dios, Gran Espíritu como tú lo quieras llamar, la felicidad es la voluntad de Dios, es vivir en Dios, fluye con el ser supremo, así lograrás el arte divino de perdonar, soltar, liberar y sanar. Gracias, gracias, gracias.